Qué complicado es esto de copyright, ¿no? Haré una canción con una letra chorra y música pegadiza para que todos la canten, todos la bailen, todos la descarguen y cuando sea famoso me registraré en las gaes de cobrar de todos los que la bailaron, la descargaron, la cantaron. Tengan ánimo de lucro o oh no. Debo lucarme con el trabajo de los peluqueros y de los bares donde toco. Deben pagarme dos veces. Venga a pagarme malditos. Y les voy a friki. Pan de mierda que no me compras nada ni que os pague basta mi concierto. Eres malos conmigo. Yo os he dado todo y no me das y nada. No me, Qué complicado es esto del copyright, ¿no?